Se han detenido las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota, el número 8. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 58, 88. 5888 es el número ganador de la noche de hoy, 6 de mayo del año 2023. Felicidades a quienes acaban de ganar con ese número.